Una vitrina un poco especial porque tiene, tiene un montón de características. La primera es su cristal. Es un cristal ahumado que permite ver al interior, pero difumina los productos que tenemos dentro. Algo que me encanta de esta vitrina es todo su interior en madera. Viene completamente vestida y la iluminación. Hay veces que veo muebles que traen las tiras de led en los lados laterales. No está mal, perfecto, ilumina, pero no distribuye igual la luz. Y yo creo que cuando lo abres puede llegar a molestar. Fíjate qué sutil es esta iluminación por detrás de la balda. Qué curioso, ¿verdad? Iluminar por detrás para que la luz de ese punto justo solo de ambiente. Al cerrar la vitrina nos queda completamente vestida. Imagínate por la noche en esta casa, cuando todo está tranquilo, esa vitrina iluminada en el fondo de la cocina. No me digas que no es una vitrina especial.